El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1 recognize the regular conjugation of stem-changing verbs from E to E. 2. Identify the regular conjugation of stem-changing verbs with the personal pronouns nosotros and vosotros. 3. Recognize different ending for each personal pronoun in stem-changing verbs from E to E.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 Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal con los verbos de cambio de raíz de e a i. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de e a i. To keep in mind, stem changing verbs that involves changing the e in the stem to an I, can be found only with verbs ending in IR. Para tener en cuenta, los verbos con cambio de raíz que involucran el cambio de la E en la raíz del verbo a I, solo se encuentran en los verbos terminados en IR. Present tense. Irregular verbs, letter E changes to E. This group of stem changing verbs involves changing the stems E to E in all personal pronouns except nosotros and vosotros. Tiempo presente, verbos irregulares. La letra E cambia a E. Este grupo de verbos con cambio de raíz involucra el cambio de la e en la raíz del verbo por i con todos los pronombres personales, exceptuando nosotros y vosotros. Veamos el ejemplo con el verbo seguir, to follow. Yo sigo. Tú sigues.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 Vosotros, vosotras os vestís. Ellos, ellas, ustedes se visten. Yo me he visto muy rápido. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. El tiempo presente en español.